Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Aur Katalunian, Galizian eta Euskal Herrian hiru Sindikatuok kalera calera tea dugu. Eta nori zuzendu nahi diegu mezu hau. Gure kasuan, Madrilen dauden Euskal Alderdieei, EAJ eta EH Bilduri. Descartes en Diego, vimilla tamaica eta vimilla tamabico, lan de reformar tindarga vez te co, lan eguindezatén. Gure y zarmenak, emen negocia tu naigitubu. Emen era vaquim estériche. Se han destruido 24.000 empleos desde que empezó la pandemia, 10.000 de ellos en hostelería. ¿Qué legitimidad tiene el gobierno de Urcuyo para hablar de empleo? No hay más que comprobar cuál es la situación en aquellos ámbitos donde el gobierno vasco y las administraciones de este país tienen una responsabilidad directa, 40% de eventualidad trabajadores y trabajadoras que se jubilan siendo interinos 30 años. Estos meses, muchas trabajadoras y trabajadores están defendiendo sus empleos con huelgas y movilizaciones. Aquí mismo veo a las compañeras y compañeros de Eaton y por ahí también a los compañeros y compañeras de Novalcia y no son, por desgracia, los únicos ni únicas. Empresas como TUBACES, Arnova, ITPG, Stam, Alestis, Zara, están en la calle. El sindicato no está para firmar Acuerdos que faciliten los despidos de la gente. El sindicato está para salvar el empleo, para mirar a los ojos a las empresas y decirles que aquí no sobra nadie, porque esas luchas son de todos y todas. Todos y todas nos jugamos algo en cada una de esas peleas. Política. Política era ori. Gente, arruntaren, Gultatu nahi dugu, dauzkagun indar guztikin jende arruntaren araztuak eta konponbideak herrigunean kokatu arte.